Buenas tardes, mi nombre es Jorge Robles, soy el director de Fomento Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México. Queremos platicar un poco sobre lo que hace esta dirección, que básicamente nos dedicamos a la difusión, a la distribución y comercialización del de fondo editorial de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es el fondo? pues básicamente todos los libros que se editan en esta máxima casa de estudios, en esta casa de la cultura, y que, eh, bueno, son el producto de la labor de investigación, de la labor docente, de todos los académicos que están aquí dentro de la universidad. Esto eh, quiere decir, en, en pocas eh, palabras, que este trabajo editorial que se hace en los diferentes espacios académicos eh, tiene su lugar aquí o llega hasta aquí para que nosotros podamos eh, llevarlo, podamos difundirlo, podamos eh, distribuirlo por diferentes eh, mecanismos que eh, están debidamente eh, establecidos, no el libro físico. Ahora tenemos aquí un punto eh, muy importante cuando estamos hablando de distribución y justamente es el punto en el cual eh, la dirección de la Oficina del Conocimiento Abierto hace este enlace con nosotros y en donde nos vamos eh, juntando para caminar en este, en, este, en este tema del acceso abierto. El fondo editorial de la universidad, nosotros nos hemos planteado que eh, nuestra política editorial tiene que estar encaminada hacia eh, efectivamente la divulgación del conocimiento pero también con un compromiso muy serio de esta administración que tenemos respecto a la democratización del conocimiento esto qué significa como bien lo saben el acceso abierto que la ciencia todo lo que se produce tenga que ser gratuito en este sentido el reto es importante y por eso eh, el, el, la, la importancia de estar bien coordinados con esta oficina del conocimiento abierto eh, porque nosotros estamos planteando el reto eh, de tener digamos lo que llamamos un programa editorial como híbrido esto quiere decir que todas las publicaciones que nosotros tenemos y eh, que estamos produciendo que estamos editando aquí en la universidad eh, tienen su destino final en un principio en el libro impreso como lo vemos este aquí pero también de manera muy importante en el, eh, en el material, en el libro electrónico. Este libro electrónico que encuentra eh, su lugar natural en el repositorio institucional eh, de nuestra universidad y en donde tenemos ahí el, la, la consigna y tenemos ahí el compromiso muy claro. Todo libro que se edita en esta universidad es un libro que está en acceso abierto. Es un libro que se puede consultar, que se puede descargar, que se puede ver en nuestro repositorio institucional. El compromiso es importante y es de ese tamaño porque creemos que no es menor, no es menor el reto que tenemos eh, respecto de la democratización de la ciencia. En ese sentido, eh, nos congratulamos que en esta administración del doctor Jorge Olvera eh, se creó esta oficina de vanguardia, la, la oficina del conocimiento abierto y que además nos ha permitido a otras instancias dentro de la propia universidad el poder canalizar a través de esta, de esta eh, oficina del conocimiento abierto todas las inquietudes que tenemos respecto de la ciencia y respecto de la democratización de la ciencia. De esta manera eh, eh, creemos que el compromiso que tenemos como institución de educación superior eh, lo vemos eh, cristalizado eh, en, en las labores de la Oficina del Conocimiento Abierto, en las labores que se hacen en materia de acceso abierto, eh, la ley de acceso abierto que tenemos, y todos estos parámetros, todos estos instrumentos que nos dan la pauta para poder cumplir también una de nuestras eh, metas primordiales, que nosotros podamos acercar, podamos difundir todo el conocimiento que se está creando, toda la ciencia que se está creando, dentro de la universidad y que esto además lo podamos hacer en abierto, que esto lo podamos hacer de manera que pueda ser accesible a todo mundo bajo el principio de que esta ciencia fue pagada con recursos eh, públicos y que bueno, se le regresa a la sociedad como un compromiso eh, eh, humanista importante de nuestra universidad, se le regresa también de manera gratuita. Entonces, de manera... Para cerrar, para concluir, eh, tenemos en, en, en esta dirección de fomento editorial este compromiso de tener eh, nuestro libro impreso que tiene sus propios canales de distribución, ¿no? eh, los canales tradicionales. Eh, eso no, eso no cambia, pues la gente eh, eh, sigue pidiendo. Tenemos nuestro mercado, digamos, de la gente que tiene y que, y que, y que pide el libro este impreso, pero también tenemos nuestro canal de distribución a través del de acceso abierto, a través del repositorio institucional. Entonces, de esta manera es como nosotros logramos eh, cuadrar y, y lograr objetivos comunes entre estas eh, dos áreas que al final del día nos van a dar como resultado el poder tener eh, o poder alcanzar el objetivo final, el objetivo principal, que es la democratización del conocimiento que todos los elementos, que todas las formas en las cuales nosotros estemos creando ciencia en esta universidad sean accesibles a todo público, sean de, de manera eh, gratuita y que además sean eh, pues obviamente con la calidad, con la calidad académica eh, que tiene esta universidad autónoma del Estado de México.